Y entonces dice Santiago, salud, 1 del 2 a 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Por qué esa ha sido la sugerencia de Jesús y de todos los maestros? No que seamos buenos, que nos portemos bien, que hagamos todo lo posible. No, no. Jesús nos decía sean perfectos, desarrollen al máximo todo su potencial. Y entonces viene la aceptación, viene la paciencia. Viene la confianza, viene la serenidad, porque entonces vamos viendo la perfección de todos los sucesos, de todos los acontecimientos. Vamos descubriendo la sabiduría detrás de esa realidad que se nos va presentando tan lleno de pruebas. Y entonces, ¿cómo vamos a temer? ¿Cómo nos vamos a negar? ¿Cómo nos vamos a cerrar? Todo lo contrario, en verdad luego empezamos a sentir gozo y alegría cuando hay una prueba que es una grandísima oportunidad